El baño del Papa. En el pueblo, casas bajas y pequeñas. Usted está escuchando radio La Voz de Melo. A escasos días ya del evento religioso que dará a nuestro terruño, sitial de honor en la memoria de todo el pueblo uruguayo. En lo que es, sin duda, un hecho sin precedentes ¿En, en la historia de América. El papá viajero. Silvia, una adolescente, lava la ropa mientras escucha la radio. Yo estoy trabajando en todo lo que tiene que ver con la audiodescripción. Esto implica ponerle la voz a aquellos momentos en los que las producciones audiovisuales no tienen textos no tienen eh, audios que eh, impliquen, por ejemplo, un conocimiento más acabado de la idea del realizador. Entonces, lo que nosotros hacemos ahí es le agregamos esa información para que la producción sea verdaderamente accesible. Eh, yo me llamo Guadalupe Galarraga Vela, tengo 11 años y hice la audiodescripción de Tarzán, la evolución de la leyenda. Fuimos a ver una obra de teatro con mi papá y yo le iba relatando lo que iba pasando y, en es, y eh, ahí él me preguntó si no quería hacer una película, la audiodescripción de una película. Aparte porque esa película la iba, habíamos ido a, ir a, a ver al cine y en, se tuvo que ir de la sala porque no entendía. A mí me encantó hacerlo porque pude ayudar a otros chicos ciegos para que puedan disfrutar la película como yo la pude disfrutar y yo ya la había visto y la vi unas dos veces más y después fui a la radio y mientras la veía por la, com la, veía por la computadora la iba audioescribiendo Cuando surgió la posibilidad de empezar a hacer este trabajo eh, justamente con Carlos Ariel González Cardoso empezamos a trabajar en el guión de Juan y Eva que fue la primera película que Imaginarte audiodescribió. Nos valemos del material que nos ha ido aportando la red Melisa, por ejemplo, y eh, algunos realizadores eh, latinoamericanos y españoles que tienen mucha experiencia y nos han brindado pautas para ir mejorando el trabajo. Va a un sanitario público y toma medidas. Mirá, ahí viene el negro solo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? con el Beto, no? ¿Habrá madrugado? ¿Madrugar Eso no creo. Vendrá de tarde. Los compañeros de Beto, en bicicleta, inician su recorrido. Eh, después, obviamente, siempre recurrimos a que lo pueda auditar a ese trabajo una persona ciega. La verdad es que hemos tenido muy buenas críticas. El hecho de que la universidad abra sus puertas al, al trabajo accesible es una cuestión muy significativa. En una sociedad donde hablar de inclusión parece un término que está muy familiarizado, digamos todos... ...queremos ser inclusivos, todos hablamos de que es necesario... ...pero cuando nos ponemos en marcha nos empiezan a surgir las dificultades... ...y el ámbito universitario por la excelencia de lo académico... ...por todo lo que implica la concentración también de, de un nivel determinado cultural... Es eh, muy necesario que abra las puertas y, y que esto va marcando obviamente un posicionamiento social, ¿no? La universidad dice que verdaderamente quiere accesibilizar y cuando accesibiliza quiere incluir, es decir, una universidad para todos.